eh, están en 10 mil pesos y los provinciales están en 6 mil. ¿Seis mil pesos? Neuquén. En Neuquén, en la provincia de Vaca Muerta, 6 mil pesos un y, programa. ¿Y qué estimaciones tenés de lo que sale vivir a, a, acá, acá. Bueno, tomemos lo, las cifras oficiales. La canasta de indigencia, es decir, aquella que te alcanza para comer una vez por día, está en 27 mil pesos. La canasta de pobreza está en 54 mil pesos.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 con un periodo de informe sobre la tierra disponible de la ciudad, cuál es la tierra ociosa de la ciudad. Ahí, para los que eh, no sabemos, hay eh, claro. lugares para... Sí, justamente todo este desarrollo que se está haciendo acá, mm -hmm. que si vos podés después ver, acá la ciudad está impulsando prácticamente 10.000 lotes y hemos impulsado un proyecto para saber qué, qué intereses van a tener. Nosotros ahora, para los que no viven en el Neuquén, estamos en un punto neurálgico. Digamos, para allá están casi todas las, las, las petroleras, ¿no? Claro. A mí me llama mucho la atención siempre esa imagen que está en el fondo, las torres de fracking y el nivel de pobreza. Claro, bueno, aquí estaba la toma que fue prácticamente eh, fue desalojada por otras vías. Y todo el emprendimiento de la municipalidad va camino hacia aquella, hacia aquella, aquella zona. Allá está Plotier. Claro, para aquella zona. Eh, y una de las cuestiones que nosotros estamos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 Che, mil gracias. No, gracias. En esta parte, Sole quería que nos cuentes, eh, bueno, la relación con provincia está completamente, eh, yo no diría estancada, sino que ellos la van degradando. O sea, pues la relación sigue estando, pero si te mandan 7 kilos de pan, ¿7 kilos de pan cada cuánto? Eh, ver, de lunes a viernes mandan 7 kilos todos los días. Para eh, 400 chicos. Para ¿no? 400 chicos. Yo les hago esta duda, ¿saben la guita que está gastando un miembro de la, de la jerarquía del MPN en Neuquén en afiches como Claudio Domínguez? Pienso esta relación de guita en afiche y los 7 kilos de pan. Volvemos al tema. Sí, sí. Contame. Sí. La guita que la guita gastan Ay. en campaña entonces. Contame, eh, bueno, algo del municipio, porque también el municipio eh, eh, forma parte del mismo. Eh, eh, partido gobernante, pero eh, Gaido que está ahora de intendente, el, el actual intendente de Neuquén, él tenía mucha relación con los movimientos sociales, o tenía una no relación, pero él conoce lo que está pasando en los barrios, ustedes eh, estuvieron en, en, en permanente ida y vuelta con todas las otras organizaciones reclamándole en la época en la que él estaba este, dentro del, del, del gobierno provincial Sí, debe ser esa, esa relación que se desgastó, porque verdaderamente desde el municipio eh, no se ha logrado mucho eh, la vez que logramos fueron 50 módulos de, de mercadería eh, qué es un módulo es un módulo es eh, 15 productos de una canasta alimentaria básica eh, de los cuales bueno en un año 50 módulos y nos quedamos un poco cortos eh, la verdad que la relación ahora con municipio es totalmente nula eh, si bien hace un par de meses ha ido eh, Dijo que él iba a ayudar a los comedores y merenderos con la boleta de gas. Eh, no sé en qué momento nos podría ayudar a nosotros porque nosotros no tenemos gas natural. Muchos de los merenderos están ubicados en barrios populares, entonces no utilizan gas natural. Eh, y la verdad que no, no hemos tenido ningún aporte de parte de ellos. No es que nos llevan módulos o que nos lleva algo para, para merenderos. Eh, si bien nos han ido a, a relevar, han visto... La cantidad de pibes y pibas que, que nosotros tenemos Porque aparte de eso, te piden tener fotocopia de DNI Nosotros los pedimos con todo el sacrificio Porque vos fíjate que una fotocopia de DNI en el barrio te sale 20, lupes, 20 pesos O sea, cuando tenés cuatro o 5 pibes Si los padres hacen el esfuerzo eh, de sacar las fotocopias y todo Y ni siquiera nos han pedido la documentación esa Nos dijeron que las teníamos que tener La tenemos, ya llevamos un año de pandemia eh, y no la han vuelto a pedir. Esa es toda la relación que hemos tenido con el municipio. O sea que es inexistente. Sí, sí, sí. O sé sea que espero que no siga la misma doctrina que la anterior, que le importaba mucho el asfalto y las plazas, si bien son necesarias. Pero yo pero vi un montón un... de canchas de fútbol repiola Sí, De pero... verdad, lo digo, ¿eh? lo pregunto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí de hecho, o sea, mira, a nosotros nos parece re bien porque si bien algunos de nuestros pibes, porque no a todos, porque viste que las canchas son semi-privadas, semi, semi ¿no? Todos los pibes pueden entrar a jugar... Eh, eh, se hacen con quita pública, pero son semi-privadas. Claro, eh, la verdad que eh, no tienen, no es la prioridad ahora. Si vos tenés que hacer la prioridad de lo que se necesita, y la gente ahora necesita comer. La verdad que necesita el Morphy, es lamentable, eh, pero la gente ahora necesita comer. Los pibes necesitan nutrirse eh, y, y las organizaciones sociales, con ta, por más que hagan mucho esfuerzo, nunca. Nunca alcanza para tanto No, estaba pensando eh, Ahora, bueno, hablamos de los útiles Hablamos de, de lo que está pasando En la en la cuestión de, de la infraestructura Que es eh, inexistente Y quería eh, tocar un poco el tema del gas Porque en un par de semanas Empieza ya a bajar la temperatura A ponerse este, cada vez más frío que, que ¿Sigue igual que antes? Sigue igual o peor que antes, con una garrafa que seguramente va a llegar a los 700 pesos eh, por eso te decía que un pobre tiene que tener mucho más presupuesto para para poder vivir en una en una casilla eh, la verdad que esto es esto es una pelea de muchísimos años con todo lo que hemos hablado de, del relevamiento de los barrios las organizaciones sociales, hemos relevado los barrios a través del, del RENAVAP, hemos mostrado la cantidad de barrios y que Aparte, ni siquiera necesitan tanta organización, porque los propios vecinos son los que delimitan las calles y todo eso. Es cuestión de que Lugra que se junte, que Calf, que, que el municipio, que Camusi se junte para poder regularizar eh, esos barrios y no tener de vuelta eh, esto de que se queman casillas, de que lamentablemente hemos corrido vidas, y sobre todo de pibes, eh, porque la gente no vive en una casilla porque le gusta vivir en una casilla, eh, sino porque no hay una regularización de viviendas eh, en la provincia de Neuquén vos fijate que siempre lo decimos, tenemos la mayoría eh, la misma cantidad de barrios populares que de barrios formales eh, y eso tiene, te demuestra un, un total abandono, sobre todo a la, clase, a la clase obrera, porque los que no pueden acceder a comprar un terreno son los trabajadores de la, de, de la economía popular, los que no claro. tienen un recibo de sueldo Sole, eh, estamos en contacto y bueno, vamos a estar ahí dando vueltas Nada ha cambiado, todo se ha profundizado, estamos con la alegría de que por lo menos hay una vacuna dando vueltas, pero el virus de la pobreza, no estoy hablando del coronavirus, estoy hablando de la pobreza, sigue golpeando fuerte en los sectores más desprotegidos, en la provincia más rica del país. Acuérdense de esa noticia. Hasta la semana que viene acá, por más Cartago en nuestro canal.